las voces de mujeres aquí no valen para nada, piensa en tu nombre y en el concurso y venga ya y saca a los hombres que parece que te esconden, que ya no tienen pellico y no saben con. No me quiero más que a nadie y no son un tiempo para que entre por eso. primero Que mi cabrino trae cualquiera Y con mi lanza en la mano Yo lanzo miles, miles de canciones ...bueno pues esta comparsa que viene otra vez más el año pasado... ...pues tuvimos así un poquito más románticos... ...y ahora nos hemos ido ya a la guerra directamente ¿no? Sí, bueno la guerra, si, lleg, sigue, seguimos teniendo el mismo, la misma cosita... ...que el año pasado porque yo no sé si otra cosa... ...pero la idea requiere sí, guerra y también lleva... ...ser más durito ¿no? Ah, ...a que guerrilla. la otra no, no podía meterle por ningún lado... ...esta es, tiene ese, cam ese cambio creo, poquito... Bueno pues esa es una agrupación que procede de la cantera... ...que son ya unos cuantos años... Eh, juntos también pero el adulto bueno un poquito menos lo importante que es precisamente un día como hoy que se ha acabado la semifinal de, de juveniles lo importante que es trabajar la cantera de y estar siempre desde abajo no en tu caso también eh, eso es lo que, lo que lo que nos queda no lo que le queda al carnaval no que se trabaje esta cantera la verdad es que sí es más he estado viendo la, eh, esta tarde y estos días también me lo pongo en la tele el tiempo que puedo y me, y me gusta mucho lo que veo. Será también porque yo sí me he claro, salido de ahí, pero me gusta mucho lo que veo. Más y los niños, les saco siempre veo a un niño de un cuarteto que digo, este, este de mayo. Sí, ¿sabes? De... Veo, yo qué sé, ¿sabes? me gusta mucho, mucho, mucho la cantera. Bueno, la y, eh, volviendo a la comparsa, que es lo que traemos después del año pasado, que era un poco una especie de presentación de la agrupación. Este año ya. Eh, seremos igual de guerrilleros, o sea, queremos más, queremos ser aptos y queremos estar en la siguiente fase sí o sí, o bueno, un pasito más No, sí o sí, no. yo, yo te digo la verdad, yo, yo me gustaría pasar por ellas ¿sabes? porque ella, la verdad es que las mujeres se pegan, por lo menos las que yo tengo se pegan una paliza con el tipo, con todo, ¿sabes? intentan con 250 euros darle portereta al mundo, ¿sabes? y yo creo que eso tiene un trabajo, aparte ya curran, trabajan, sacan tiempo y por eso me encantaría, ¿sabes? Porque las caras de ella ese día, pues esto, eh, es el esfuerzo que han hecho, pero si no, no pasaría nada. Es como el año pasado, me gustó mucho y yo me quedé contento donde me quedé y la verdad que me Y así me como el así currando, Hay una cosa que a mí, a mí no me gusta hablar mucho de agrupaciones ni de diferenciar entre una y otra, pero viene, me refiero a si es mixta, si es femenina, si es más... ...pero sí, por, por cuestiones de... ...bueno, por el, la temática que lleva ahí en el Paso Doble... Eh, ...que todavía hay voces que critican... ...o que no ven con buenos ojos que, que una... ...que la mujer se suba al escenario... esté en el escenario y, y se, sea con esa naturalidad... ...participe en las tablas. Yo es que también, que te voy a decir... ...que he hecho 10 creo, 11... ...no sé cuántas comparsas de, de niñas, de mujeres, desde juveniles... ...y yo es que, es que me gusta mucho el que de... ...siempre lo he dicho... ...de las mujeres, hay quien no, es respetable... ...pero que a mí me encantan, tienen otra cosa... ...que no, igual que los hombres tienen algo... ...pero ya tienen, tienen otras cosas, ¿sabes? ...que no tienen, por, por lo menos así lo veo yo... ...que salió con hombres y he estado con mujeres... ...y veo que cada uno tiene lo suyo. Bueno, pues esa es la clave, que aquí hay que pelear también... ...hay que ser guerrero, guerrillera en este caso... ...pero sobre todo... Mmm... Amando la cantera, que sabemos perfectamente por lo que está diciendo, por lo que la trayectoria tuya, que, hombre, que eso está del cuarteto ya hablamos otro día, ¿no? No hace falta ahora mismo. No, no Otro día, falta. otro día. Otro día, no, otro día si no Dios quiere. No es el protagonismo. Si Dios quiere. Oiga, que vaya bien la cosa, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.